Los antepasados, pues, sin ninguna formación política, ahí se seguían a un caudillo llamado José María Velasquivarra, pero él, pues, en el año 70 invadió la Universidad Central y asesinó a un dirigente estudiantil llamado Milton Reyes. Desde ese tiempo yo había ingresado a la Facultad de Economía de la Universidad Central, y tuvo profesores como Taino Hidalgo y otros más, con corte marxista, pero claro, o sea, el, el Manifiesto del Partido Comunista, el capital de Mar, el origen de la propiedad de familiar del Estado, entraron en nosotros y nosotros pues dijimos, algún día se dará en nuestra Latinoamérica, pero cuando empezó a caminar con el triunfo de Allende en Chile, se derrumbó con la dictadura asesina de Pinochet. Entonces entonces veíamos nosotros más difícil y soñábamos nosotros cuando escuchábamos la canción Protesta de Intilimán y Kilapayún, aquí en Ecuador, Atari, y siempre pues, estábamos del pueblo unido, jamás será vencido, a desalambrar, dale tu mano al indio. Eh, eran nuestros himnos diarios. Y las situación se iban dando a nivel de sucesión de gobiernos de la derecha Y ahí vino la cuestión de la sucesión de la deuda como el balutado El gobierno represor totalmente de extrema derecha de Félix Cordero Algo paró el gobierno de Borja Y después vino esta de Black de una serie de, de gobiernos, de gobernantes que era un circo que ese congreso era una distribución de prebendas y de peleas, cenicerazos, botellazos y todo lo demás. Y cuando vinieron las elecciones de 2006, eh, nosotros realmente no conocíamos a Rafael Correa. Claro que había sido ministro de, de Palacio. Y más bien nosotros fuimos por una posición de socialismo. ...que no, no llegó a la segunda vuelta. En la segunda vuelta del 2006 quedaron Álvaro Novoa y Rafael Correa. Entonces hubiera sido ridículo que nosotros apoyemos a Novoa. Y nos fuimos por esa opción. Y nos fuimos dando cuenta en situaciones muy importantes desde el comienzo. La salida de la base de Manta 1... Quitar a la, a la UNE el privilegio de la educación, que te tenía secuestrado. El decirle claro lo, el, a los medios de comunicación. Quitar la tercerización laboral. Entonces decíamos, aunque no haya hecho ninguna obra, pero ya con eso. Eh, ya nos, convenc nos convencimos que es el camino. Y luego de eso, a, haciendo un gobierno progresista No puedes llamar de una izquierda extrema Porque es imposible implantar un socialismo, un capitalismo Con las estructuras que tenemos Habría que matar a la media humanidad Pero siempre fue un gobierno progresista Que aparte de ser de, de, progresista De socialismo del siglo XXI También fue un buen gobierno Un buen gobierno en ejecutorias eh, Subida de los sueldos de los policías De los profesores, de los militares, médicos de Atención en hospitales, de educación Escuelas del milenio, hidroeléctricas, de carreteras y los multipropósitos. ¿Qué más queríamos? Y la dignidad del país. No sobajarse como actualmente a la embajada de Estados Unidos, el poner en el puesto a, a muchos de las gentes que eh, eran evasores de impuestos, gente que tenía negociados con el Estado, siendo ellos mismos los gobernantes. Entonces, eso les dolió tanto que se pusieron a maquinar la, la caída Y fue así que el 30 de septiembre del 10 hicieron lo que quisieron hacer, pero no lo lograron Porque a diferencia de que el pueblo, los años anteriores contra los expresidentes Salió a votarles, aquí salió a defenderles Entonces se, se asustaron y estuvieron siempre tras buscar... Eh, votarle, eh, salvarse de, eh, de quien eh, estaba a favor del pueblo y no a favor de ellos. En, pero el pueblo fue más fuerte y es así: que gana dos veces en primera vuelta, que no se habría dado en la historia. Entonces el pueblo ha estado loco, ni el pueblo está tan tonto para decir: bueno, elijo a alguien, tal como ahora dices, pues que ha sido nefasto, que ha sido lo peor que ha venido en el país y que las deudas y, y puras falsedades, ¿no? Sobre la deuda a 70 mil millones, dice cualquier Pero, ¿y cómo es posible eso? O que el robo se tendrá. Digo, o sea que nos fue a sacar de los bolsillos toda la plata que tenías porque es un recirculante. Eh, y además eh, no pagó ni un profesor, no pagó nada, todo se llevó. entonces no saben lo que hablan realmente. Y lo que han hecho es, pues, eh, luego de la traición más abominable de Moreno, eh, el regresar con saña a primero a vengarse así en la forma más audaz demasiadamente infame hacerle mal digamos porque dice no pues ahorita estoy yo me toman y luego eh, hacerle pagar al pueblo todo lo que estamos viendo no subida de tarifas, combustibles, eh, no presupuesto para la educación, baja el presupuesto para la salud y ya no pagan a los internos bueno. La situación es fatal, es fatal y nosotros pues eh, primero tenemos que hacer consciente a todos los pobladores de que esto es muy diferente. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana hubo avances, hubo progresos y nosotros que hicimos campaña por el actual presidente decíamos va a continuar y a mejorar la, la situación y así lo dijo hasta el día que Correa se iba a Bélgica, le dijo... Y él gritaba a favor de Rafael y decía, vamos a seguir tus pasos, no te vamos a abandonar pero se fue y ahí vino la puñalada. Es que es también como una situación que la gente sepa que es una realidad que tiene que entender. Hemos visto con nuestros ojos, no es que nos dice la periodista Inostrosa, ni el señor Piñargote, ni tanto periodista vendido como Vera, como... Eh... Se desprechen y ya uh... no, no hay las reuniones ordinarias. En las ligas es por el hecho de que, decíamos, pocos, pocos corren tras un libro, pero muchos corren tras una pelota. Entonces, esto también eh, habría que canalizarlo para que no se quede solo eso. que esa es el, el, la llamada, ¿no? o sea, el, la, la forma de unir a la gente, pero ya ahí se puede relacionar con los otros eh, elementos del convivir. Es decir, por ejemplo, hablar de las ansiedad del barrio, hablar de las necesidades de expresiones de tipo político, a educar a la gente para que diga no, no, con tal de que tengamos una cancha bien puesta, no es eso, pues y el resto, y, y su papá no tiene trabajo. Usted tiene zapatos de, de marca extranjera, o más, pero a la vuelta de la esquina los muchachos no tienen para comer. Entonces, esto es necesario y en parte sí se ha dado, también se ha hecho una una lucha contra la delincuencia a través de los organismos barriales, pero hay que ir mucho más porque estamos viendo este momento cómo no tiene efecto la, la, la presencia popular. Primero porque ha bajado en cuanto a la presencia, eh, pero sobre todo, eh, si es que hay presencia, porque si ha habido algunos eventos, aunque separados, eh, masivos, es el ocultamiento que hace la prensa. Porque usted cómo se entera, y eso es justamente por no tener la Organización Popular, no estar eh, intercomunicado usted con la, a, a la sociedad, a los poderes, se comunica a través de la prensa. Y cuando esa prensa dice y hace lo único que les conviene a la oligarquía, a los poderes fácticos, entonces el pueblo se convence de eso y empieza a actuar en esa función. Eh, ya en la plana de parte política mismo nosotros nos tenemos que recordar, que el primer gobierno que cayó en esta época última fue el de Yamil Maguad, no perdón, el de Abucarralá, porque cayeron a cayó Maguad y cayó Lucio. El primero fue una buena presencia del pueblo, pero que también apoyaron la oligarquía. También salieron a desfilar Nebo y los demás, y sobre todo los medios. Entonces ellos transmitían cada una de las de las manifestaciones y, de, y inculcaban a la gente entonces el congreso fue el que dijo hasta aquí llegamos y le, y le mandó sacando por, porque estaba loco estaba en capacidad mental igual en los otros casos o sea no fue el pueblo solo tuvo de inmediato el, la prensa la, los sectores de poder y el congreso por último porque a los tres les votó el congreso pero en la actualidad de las es diferente eh, porque yo digo por la décima parte de lo que hicieron esos gobiernos, este gobierno merecería irse afuera. El pueblo protesta, pero de inmediato la prensa, ¿qué hace? tergiveza. Y pone incluso tomas de lo que hacían, eh, contra correr lo que hacían contra la policía en esa época. Ahora dice que nosotros hemos hecho contra ellos. Es una infamia total. Y todos los días, a partir de las 7 de la mañana, van a ver ustedes que hay un una secuela que debe tener escrito, ¿qué vamos a inventarnos ahora?, ¿qué vamos a acusar?, ¿qué vamos a decir?, y se llega a situaciones tan extremas y infames como para decirle el delincuente Correa, ¿y por, ¿y por qué no está enjuiciado por peculados ¿por qué no está enjuiciado por, por falta de fondos?, tal es así que, eh, está estando atacando las cosas que hubo honestidad en los máximos gobernantes, eh, se tuvieron que inventarse un secuestro de, de, de él, sí, delincuente. Entonces, estas cosas la ciudadanía tiene que conocer y luchar nuevamente, pues, y buscar una forma de organización hasta... entiendo que lograr la revocatoria del mandato que yo creo que a través del voto sí se puede, eh, si es que no nos roban los tri tribunales y los consejos electorales, porque ya están en las estadísticas la aceptación y la credibilidad que tiene y eso se va a traducir necesariamente en votos esperemos de que las situaciones nos lleguen a lo más bajo que sería ya cuando se, se ejecute el plan del Fondo Monetario y cuando sigan riéndose nosotros las grandes oligarcas sino que nosotros como pueblo debemos organizarnos y seguir pues en una ampliación de estos conceptos a fin de que eh, en primer lugar la gente conozca, conozca bien de qué se trata, eh, en las redes sociales también digamos vean, de eso se trata, no es cuestión de hablar nomás, de decir nomás y ya creerse. Entonces es el criterio en relación pues a, a esta realidad que vivimos actualmente.